Hoy os traigo Resident Evil 7 Hey, muy buenas monstruitos ¿Vale? Así que le voy a dar nueva Le voy a poner en modo normal Porque digamos la dificultad Máxima que me deja ahora Me tengo que pasar juego para poderlo poner en difícil ¿Vale? Y hay más modos y todo el rollo Pero de momento solamente podemos utilizar la normal O la fácil, pero la fácil no creo yo Que la queráis ver Vale ¡Eh, hey, guapo Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Adivina, voy pronto a vale. en tu casa Sí. <ríe> oh, me muero por terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos oh, Te echo de menos, te, sí Tengo que volver <ríe> al trabajo te quiero, Ethan. Te hecho mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Ay. Esa es nuestra mujer, la que... Mira, mira, como tenemos ya los brazos. O no sé si somos nosotras mismas las que estamos viendo. Creo que sí. Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería. pero te pido que si sí encuentras esto No, te metas. te metas Pues nada, comienzo de... O sea, iba a decir otro juego De Resident Evil 7 Y bastante bien, la verdad Espero que los gráficos lo estéis viendo buenos Y no tenga problema, el audio también, ¿vale? Y he Hola. comprobado eso que se eh, escucha bien soy... soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí, sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Quizá han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Ya te digo yo a ti que no va a ser... <risa> A ver Vale, íbamos camino hacia la casa Bueno, no voy a hacer mucho spoiler Para quien no haya visto el juego, pero bueno eh, Nos vamos a encontrar bastante gente, ya os digo <risa> Oye, lo los gráficos No sé, chicos, si os lo veis bien, ¿vale? Yo le veo un pelín... No sé, cuando lo vi por primera vez Creía que estaba mucho mejor, ¿eh? Pero bueno de verlo visto he en vídeo eh Ya después igual lo Pues otra cosa ¿eh? ah, Estamos aquí en, Lu en Luisiana En busca de nuestra mujer Que de momento Pues no ha mandado el vídeo Supongo que el final del vídeo No lo ha podido grabar y por eso Parece que no nos, ha, no nos hemos enterado Vale A ver la v. Documentos, tengo algo, no, vale Estaba comprobando nada más y esta es la casa que os estaba diciendo, ¿vale? A ver. ¿Hay alguien en casa? Ni nadie. ¿Ahora es cuando me meten un hachazo por detrás. Vale, nada. Esta parte voy a intentar ir un poquito más rápido. Pues si no después vamos a hacer capítulos muy largos Usaría a ver Bien, que me encuentro por aquí? Únete a nosotros eh, okay. Propuesta de proyecto Nos colocamos en una casa encantada En Luisiana eh, Supongo que esto es como referencia al juego Al 6, supongo que vinieron aquí y al final pues terminaron pillando también. Esto no sé si tiene algo de. A ver, ¿qué pone ahí? ¿Cómo? Supongo que tiene algo también de relación, pero no estoy muy segura porque solamente he jugado este. Y el cero, ¿vale? A ver, ¿qué pone ahí? Vale. De momento no creo yo que me meta mucho su. Ya os digo, ¿eh? Mira por ahí va nuestro amigo, <ríe> Ay. amiguito. Me ha tenido que meter corriendo en los arbustos porque vaya, me deja algo por aquí, ¿no? no. Ay, vale, esto hasta aquí. Miré que funcionara el juego, ¿vale? Por eso no me estoy llevando ningún susto <risa> Y a partir de ahí ya, ya veremos, ¿vale? Pero de momento no me estoy llevando ningún susto, ¿vale? Esto es bastante satánico, ¿eh? Por lo que estáis viendo Pero bueno Ya no me da vuelta atrás Y estoy en la parte de atrás de la casa, me parece, ¿eh? Carné de conducir. Y no pone el nombre, me parece. ¿eh? carnet pone. Eh, carnet de conducir. Ah, mira, de mi mujer. Y la, el otro papel. Email. Ok, esto es lo que hemos recibido de, de mía, ¿eh? Vale, lo que hemos estado viendo al principio, que al final era una trampa, por así decirlo, Por eso estamos aquí. Bien. no habrá nada, ¿no? Esto no lo puedo coger y... Ay, vale, gente, espero que lo veáis porque se ve bastante oscuro. ¿eh? No, Vamos allá. a cerrar la puerta. Que no haya tanta. señora bastante victoriana eh, ¿vale? por cierto esto yo tiene pinta de que lo vamos a poder romper ahora lo intentaremos romper vale por favor no me aparezcas <ríe> Por aquí una foto, me parece Eh... eh creo... No, espérate Se ve bien, eh, pero es una niña, chica ¿Qué que tengo? Vale, o nada Ah, vale, me hace falta una, una llave Para poder abrirlo, ¿eh? okay. Me gusta esta cocina Señora, hace falta que limpie un poquito, eh Uy Qué asco, por favor. Mira, yo ya con B esto ya... va. Madre mía. No, me, no sé si habéis, <ríe> si habéis visto Masterchef alguna vez en España, pero hubo una, ¿vale? Que presentó un pollo de esto, pero crudo, ¿vale? Si no, buscarlo en internet y tú verás cómo, cómo salen. ¿eh? Y es una rey. A ver. ¿Por dónde vamos? ¿Para arriba? Eh, creo que es una trampa, me parece a mí o algo viendo ahí? ¿Puede ser? Acorta la mano, los chiles, me para la eh, Por ahí caca, me parece. Eh, vale, como toda película de terror, primero vamos para arriba, ¿vale? A ver qué me encuentro. Uh -huh. Vale, por aquí nada. Vale, tengo una cinta, ¿eh, gente? Las cintas son bastante importantes para poder guardar la partida, ¿eh? De momento no voy a guardar nada, que me estoy viendo que... que me va a hacer falta para un futuro, ¿vale? O, o guardo la partida. Decidme por aquí, por los comentarios, chicos. Decidme si guardo la partida ahora o después, ¿eh? Porque estoy presintiendo que si me están dando eso, voy a pillar seguro, vaya. Ya os digo, ¿eh? aparezca, putita. Uh -huh. Y se oscurece. Se oscurece la... O sea, si os dais cuenta, la linterna se oscurece aquí. Porque ahora nos va a pegar un susto. Ahora, no sé para dónde me va a salir. Ya os digo. Vale. Ay. Parece el sótano de los Warren, ¿eh? eh venga. Vamos para adelante adelante, palante, palante, como los de Alicante. <ríe> vale, por aquí nada. Va a venir por detrás. Uf, vale. Nada. Alguien se ha dejado la tele encendida. No me mola. Ok, ¿y otra foto. Creo que es de alguien haciéndole una autopsia, me parece. No, no nada agradable. Y esta puede ser mi mujer, eh. Mía. Me hace falta un fusible, ahí que estoy viendo, ¿vale? Este, esto mejor no lo voy a tocar. De este momento, porque no tengo yo ganas de, de que me venga nadie. Y mira, aquí creo que era donde tenían a mi mujer, ¿eh? A, a mía. A familia, ¿eh? Esta es la familia de pequeño. A ver. Vale. Ay, no me queda otra, ¿no? de qué, qué nos cuentan. Ay. Uh. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona, no repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos puntos años Yo no hago doblaje ¿Eh? ¿Cómo es nuevo? el cámara que lleva? Una idea Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre, vaya Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda contento? Perfecto. Oye, el sonido se escucha como el culo, ¿eh? Que no lo estoy apuntando. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Ah, estos son los que nos hemos encontrado en la caravana antes, me parece ¿eh? Esta que tenía lo de las puestas estas de cámara y todo el rollo Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿Eh? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada! Joder, yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto, Pete Los findes ¿Cómo dices? Nada les ha pasado, ¿no? Creo que tenía que haber pasado yo primero. ¿Cuál primera. es la historia, Andre? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Madre. ¡Clancy, graba esto! Será una buena toma. ¿Así que? Una familia de paletos desaparece. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Era gente tranquila, no retrasada. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. Ay, ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Vamos a revisar todo lo que hemos visto Menos antes. Mal. Esto no ha cambiado. ¡Ay, qué hace! Por Dios, en tres años no ha cambiado esto la nevera. Puta. Aunque esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? André. Andre. ¡Andre! Vale, en eh, nuestro compañero Gracias, creo que se ha ido por a aquí. ¿eh? Ha venido un susto, lo estoy viendo. ¿Dónde <risa> está? Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero un buen cámara como tú, sí. Pégate a mí. Sí, yo voy contigo, eh. No se preocupe. Detrás no viene nadie, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Tiene que abrir la puerta, eh. ¡Andre! ¿Dónde estará? A los fusiles. ¡Andre, ¿dónde coño estás? El cuadro de la familia sigue igual. ¿eh? ¿Qué demonios? Espérate que no me gusta eso. Debe ser una broma. Vale, tenemos que darle a una palanca que hay en la chimenea. ¿eh? Vale, Ahora. se acabó. Encontramos a Andre y nos tiramos a tomar por culo. Que si os, si os dais cuenta, esta es la grabación, ¿vale? Ahora cuando vayamos A la que es la realidad por no así sé decirlo Era tú, no me vamos a encontrar aquí Uf amigo Tú primero Primero, sí Necesitamos un plano de mí Bajando la escalera Así que... De pie me espera la muerte. <ríe> Amigo. ¡Guhu! -huh. Vale. Vámonos. No ¿Habéis visto Stranger Thing? Mira, mira, mira, mira. Ahí viene. Creo que ese es el sordano donde estaba nuestra mujer, ¿eh? Puede ser que nos la vayamos a encontrar ahora o al de la gafita con bota, ¿eh? ¡Dios! Vamos a tener que bajar, lo sabéis, ¿verdad? Vaya, vamos a tener que bajar. me mola nada. Espera tú, vamos a pillar, eh No he la partida, gente Debería de haberla guardado ahora Guardo la partida antes de bajar aquí Es que no sé, eh, no sé qué hacer La vamos a, a intentar bajar Nos la vamos a jugar uh, aquí abajo y ahora guardamos la partida Me cago en la puñeta <risa> No vamos a poder guardar la partida lo digo desde ya Bueno Pues como en todos los juegos de error Acabamos en un sótano Lleno de mierda y mugre que bien, oye, me encanta Qué bien, me encanta Ay, por favor Me vendrá alguno corriendo por aquí, puramente. Me coja la pierna. Mira tú, te ha llevado un susto, ¿eh? Viendo, estoy viendo, lo estoy presintiendo. de que me iban a asustar. Qué bien, vaya, Aquí es donde estaba mi mujer, ¿eh? Mía. No sé si os acordáis, ¿vale? Algo se movió, ¿eh? cosa ha movido no me gusta ¿Mía? vale, tú quita ahí tenemos un pasadizo, quiero ver a dónde lleva esto, vale Vaya, ah, que por aquí no hay salida, ¿no? ¿O me tienen que dar la salida ellos? Bueno, ok, un momentito, gente. Vamos ahí? ¿Esto? Nada más viendo esto ya. ¡Qué asco, por favor! Cuerpos, cadáveres por todos lados. No tengo nada, ¿vale? Eh, okay. Hay que abrirle la celda a nuestra esposa. Que va a estar loca del coño, ya os digo. ¿Qué pone? Ven, muerto. Eh, transformado, transformado. Muerto, muerta. Uy. L. O sea, una eh, Vale, mía, mía está viva. Y no pone si está transformada, no pone nada. ¿Sí? Tú, la local chucho, la local chocho, tú eras la local chocho. Eras tú. Mija. Go tell Ed